Bienvenidos nuevamente a su canal Linux en casa. En este tercer video sobre la instalación de programas en Ubuntu, voy a instalar y a explicar el programa Gdebi. Ya que tengo las dos tiendas de software de aplicaciones, la tienda de Ubuntu y la tienda de Genome, que se configuraron en los dos videos anteriores, voy a explicarlas o voy a compararlas y a buscar GDebi. En ambas tiendas aparece GDebi. Lo único extraño es que la tienda de Ubuntu Dice que GDB es un programa privativo. En cambio, la tienda de Genome dice que es software libre. Voy a instalarlo desde la tienda de Genome. Hago un paréntesis en este video para explicar un poco la diferencia que hay a la hora de instalar programas en Ubuntu, en Debian y en general en todas las derivadas de Linux que trabajen con paquetes .deb. Si yo quiero instalar un paquete o programa desde internet que se encuentra en algún repositorio en la red, utilizo el comando apt install, o puedo utilizar las versiones gráficas como Synaptic o las tiendas de software, que ya vimos en las partes 1 y 2. En cambio, si tengo un paquete .dev en mi disco duro, debo hacer la instalación con el comando dpkg-i. Y aquí es donde es útil gdebi. Gdebi es un programa para hacer las instalaciones de paquetes .dev en forma local con una interfaz gráfica muy sencilla. Una vez instalado Gdebi, voy a probar su utilidad instalando el navegador de Google Chrome. Observen que en la tienda está Chromium, la versión libre del navegador. Pero digamos que yo quiero la versión multicolor de Google. Para esto voy a la página oficial y descargo el paquete .dev en mi PC. Ahora, si quiero instalarlo por línea de comandos, lo haría con el comando dpkg-i y el nombre del paquete. Pero como instalé gdebi, doy clic derecho y le doy a abrir con gdebi. Una ventaja adicional de este programa es que se encarga directamente de descargar e instalar desde internet cualquier dependencia o paquete adicional que necesite el programa que estoy instalando, en este caso Google Chrome. Cosa que no sucede con la versión por línea de comandos con dpkg-i. Voy a hacer la misma prueba de Google Chrome, pero sin tener instalado GDB. Y observen que al momento de descargarlo, me da la opción de abrirlo con un gestor de archivadores. Obviamente, en vez de hacer la instalación, solo me descomprime el archivo .dev. En ocasiones la instalación manual con dpkg puede traer algunos problemas. Para explicarlo mejor, voy a descargar y a instalar VirtualBox. Al intentar instalar el archivo VirtualBox con dpkg, este comando dice que VirtualBox necesita otros programas o que tiene algunas dependencias y al final no puede terminar la instalación. Y entonces es necesario ejecutar otros comandos para terminar la instalación. Finalmente, me dice que debo dar un apt-fix-broken-install. Con esto, se solucionan todas las dependencias y luego sí se instala VirtualBox. Este proceso en forma manual con dpkg en ocasiones puede bloquear, bien sea Synaptic o las tiendas de aplicaciones, o a veces crear un bucle de dependencias incumplidas difícil de solucionar. En conclusión, en mi opinión lo mejor es tener instalado Gdebi para manejar las instalaciones en forma local y evitar en lo posible el comando dpkg. Ok, y eso es todo por este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.